Se garantizarán inversiones hidrocarburíferas en el departamento de Chuquisaca por un total de 2.514 millones de dólares. 2.114 millones de dólares es lo que va a invertir el gobierno nacional en el departamento de Chuquisaca, señala el punto 3 del acuerdo marco entre el gobierno nacional y los representantes de aquel departamento que fue leído por el alcalde de Sucre, Iván Arciénaga suscrito en una reunión que se realizó en Palacio de Gobierno en la que participaron los ministros de hidrocarburos de minería y de la presidencia Luis Sánchez, a César Navarro y Alfredo Rada respectivamente el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizo y representantes de organizaciones sociales Se reanuda la ejecución de la inversión de forma inmediata de 1.290 millones de dólares para el periodo 2018-2021. El presidente Evo Morales remarcó la importancia de ese acuerdo que viabiliza las grandes inversiones... ...y da certidumbre a las empresas que prestan servicios y son socias en el rubro de los hidrocarburos. Y en este último viaje haciendo gestión, Gazprom se suma a la inversión en el departamento de Chuquisaca con 1.224 millones de dólares. Ustedes saben, hermano de la prensa, hermano delegado del departamento de Chuquisaca, Gazprom es una de las empresas más grandes del mundo en tema de gas. Las inversiones se ejecutarán en el periodo 2018-2021 en los campos Aguaragüe Norte, Acero, Caipipendi, Guacareta, Itacaray, Iñaú, Ingre y Saizemayo, entre otros. Además, el primer mandatario retomará la agenda de entrega de obras en municipios de Chuquisaca tras los conflictos que se presentaron por el megacampo Incahuasi. Esa inversión significa el desarrollo, esa inversión significa el empleo para la región, para el departamento de Chuquisaca. Esta inversión significa el proceso de cambio que lleva adelante nuestro hermano presidente Evo Morales.